chavales estamos en un nuevo vídeo gameplay de Google Snake Hoy les traigo un gameplay de un nuevo modo de juego es un modo en el que tienen que como ver pasar sobre las figuras para poder desbloquear por así decirlo esas cajas que es donde tenemos la fruta para que bueno la serpiente pueda alimentarse y así aumentar su tamaño junto con sus capacidades y bueno este es un modo de juego muy divertido Así que vamos a estar jugándolo un rato, amigos, pero de verdad les digo que probablemente superen mis récords porque he mejorado bastante mis habilidades, no es por decirlo en voz alta, pero ah, Pues bueno, chavales, eso solamente eso era una práctica, pero ahora sí voy a jugar en serio y les voy a mostrar mis verdaderas capacidades para jugar este juego.